Gracias, Amado. Gracias, a Francis. Gracias a Carolina, que está vía Sky. Gracias a todo el equipo de producción. También gracias a la gente que nos hace el favor de vernos todos los días de 7 a 9 de la mañana. Gracias a la gente que también nos ve en las redes sociales, en toda parte del mundo. Miren, el día de hoy dos temas, breves. Eh, primero, eh, destacar, y a, ahora me voy a desmontar, si se quiere, eh, del personaje, ¿verdad? Para... Que el público que nos ve entienda que la función que cada uno de nosotros desempeña dentro del programa eh, es en función al formato del programa, naturalmente. Eh, hay personas que defienden una posición partidaria, hay otros que defienden una posición más de la sociedad civil. Eh, y así sucesivamente cada uno de nosotros desempeña una función que le da equilibrio al programa. Y eso es importante que cada, que cada persona que nos ve lo sepa. Y también eh, explicarle a nuestros televidentes que estamos en una sociedad moderna. Ya no estamos en los, en los años 80, ni en los años 60, ni en los 70. De hecho, ni siquiera estamos ya en, lo, en, en los 90. Estamos en los años 2000. A 2020, y la sociedad ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho, y lo que usted veía raro antes ya no lo es. Lo que usted veía difícil antes o imposible antes ya no lo es. ¿Por qué digo esto? Porque eh, decir, por ejemplo, decir, por ejemplo, que la Biblia no debe estar en la, en la bandera de la República Dominicana, que esa es mi posición, mi posición, Decir que no debe estar Espérate, espérate, espérate, espérate. Vájame, no, Vamos a interrumpirte okay. porque ven acá sí. ¿Eh? ah, muy bien Vamos a ver pues, para... no, no, Devuelve a mi tiempo Bueno, devuélveme, bueno devuélveme mi tiempo porque... Ahí está Muchas gracias por los globos Parece que Carolina sabía algo Que habló de globos ¿Eh? ¿Verdad? ¿Eh? Devuélveme mi tiempo. No, eh? Esto fue una sorpresa. No, devuélvelo, devuélvelo, porque ya está. No, ese parte de tu tiempo, que estaba pidiendo eso. Por eso yo preguntaba. Y quién es el invitado que tenemos hoy que pusieron esa mesa ahí? Me dicen, no, no. Eh, comenzaron a darle vuelta al asunto. Mírenlo ahí. Gracias Buenas a producción gracias. por verdad engalanarlo el set, Así con unos globos alusivos a nuestro aniversario. Muchas gracias. Bien. Eh, ya terminaste ya. ya. <risa> interrupción <risa> me ha sacado ¿verdad? pero bien, miren cuando yo digo y es mi opinión y es porque tengo el derecho a expresarlo porque estamos en una sociedad ya esto no es la, la, la santa inquisición donde si tú decías algo de diferente a la iglesia católica, picado, te mataban picado. te mataban, te quemaban en la hoguera te torturaban, no, ya estamos en una sociedad mucho picado, más abierta picado. yo planteo que la Biblia no debe estar en la, en, la, en la bandera de la República Dominicana. No debe estar porque hay gente que no promulgan el cristianismo. Y entonces la bandera es de los dominicanos. Y por tanto eso... Y lo que la constitución matísimo. plantea la existencia de un Estado laico. Laico. Entonces, en los símbolos patrios no debe existir, independientemente de lo que pensara Juan Pablo Duarte o Sánchez o Mella o el que sea, no debe haber ahí nada que identifique a ninguna religión de manera específica. Esa es mi posición. Pero igual una cruz que hay en el fondo, allá una cruz, tampoco debe estar ahí, porque yo no comulo con eso. Yo. Pero eh, creo que incluso le, eh, la cruz blanca, no sé, es eh, verdad, si significa la cruz de la, de, de, católica, que el tampoco como estoy... símbolo de demás, no. intercalando Exacto. los colores. Sí. Bien. Porque recuérdate que la bandera se usa en tiempos de guerra. Uh -huh. Se al izar la bandera se debe izar hacia la parte roja. Sí, sí, Y, sí. y la que permanece y que hemos declarado como Estado social democrático. Pero de la de China no tiene, no tiene una cruz. No, pero... pero Estados Unidos es un, no tiene cruz. Pero es un criterio bueno, ay, de, de origen bien. y de, de, de ponderar, respetar. Las bases que fundaron nuestra nación. Sí. Y pero eso es en ese contexto. No, no. Eso en, es contexto, la que nos, no en el día de hoy. Y esa es la que nos sostiene Y las sociedades, hoy día. Las sociedades, ¿verdad? sin restricción son cambiantes, a aquellas. Las sociedades son cambiantes. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Para que tú vas hay, a colocar una por encima gente. de la otra cuando tú la rompes? No, hay mucha claro. gente, no porque es el derecho a lo que Porque yo me estoy refiriendo no es se, al derecho, no derecho tiene no, la libertad no, el de, derecho de expresarte y de, claro, y de ejercer tu derecho, a tu plenitud pero oye esto tu derecho no se puede imponer al mío y la y la Biblia no, está en usted la bandera nació ¿En qué fecha usted nació? Usted nació ahorita, 36 años Es que años. no importa, es que no importa. Es que importa. este es el es que estado en que tú naciste. Es, es el derecho, por ejemplo. Desarrollala tú. Es que el derecho, por ejemplo, eh, por ser una, una eh, por ser social, tiene que adaptarse. Te limita el hecho de que la bandera nuestra tenga eso. Te por, limita a ti. Y, y por qué no. yo hago esta, porque yo hago, tal, no, Pero me están conculcando un derecho. No, jamás. Jamás tú me no. Me está te imponiendo tú, una revisión. Con la cual, por ejemplo, por ejemplo, yo no promulgo. Analiza. Yo no promulgo, ¿por qué tú tienes que ponerme una Biblia en el medio de la bandera? Pero bien, yo explico esto para que la gente entienda que hay personas en el mundo que piensan diferente a usted. Y aunque eso, eso le válido. duela, eso es válido. Aunque eso le claro. duela en el alma, es más. Piensa. Foucault decía que era un deber pensar diferente. Claro. Claro. Es decir, es, pero uno de los pensadores más brillantes. Que hay gente. Que Ahora tiene que estar chipeando en su casa porque yo estoy diciendo eso. Ese es el derecho que yo tengo no, de pero pensar. Pero que yo podría estar explicando también y te he explicado diferente. mi punto de vista. ¿Por qué no? Corre, y yo te respeto el punto de claro. vista. Pero si eso, eso los patrios, la Biblia el realmente. Es fundamento de nuestra patria. Si tú lo aplicaras, por ejemplo, eso al derecho constitucional. A lo que está establecido en nuestra Constitución, eso no, no soporta el, el mínimo análisis. porque claro es que una sí, imposición. porque la, la Constitución Biblia, es lo primero que hace Biblia. es reconocer esos valores patrios y cómo está descrito. ¿Pero ustedes van a poner el Corán? Bueno, claro. cuando Tenemos tú... que poner también el Corán. No, porque lo que hace el Estado es que es tan liberal que te permite profesar la religión que tú entiendas. Y que Entonces tú... quítame la, bande... quítame no, la Biblia no. de la bandera. Porque Ese la es el soporte es del, del y por resto ejemplo, del país. ¿Cuántos yo... son? No, no, no. Yo, yo pienso que... Ese es una, el soporte. O sea esto es una, que la, la es una cruz, discusión que no lo va a llevar a nada. Claro, claro. A no nos vamos a poner de acuerdo, acuerdo? Yo, claro. A final eh, de cuenta en realidad, este, eh, el Estado no debe imponer nada. Nada. A una y cuando persona. me lo pone la bandera, que es mía es y que, tuya, es, que es el, eh, algo que yo no quiero. El tradicionalismo constitucional... No, es que no hay tradicionalismo... constitucional. La constitución nuestra no es una constitución tradicional. Eh. La constitución nuestra es ¿Y nacida cambiado? del neoconstitucionalismo. Y que y es una cambiaron. corriente de pensamiento surgida a partir de la Segunda Guerra Mundial, tendente precisamente a evitar acciones dictatoriales. Más, nosotros, somos. No somos de, nosotros no, no tenemos origen desde el 1941. De hecho, no, no, no, tampoco el es, debe decir Dios. El criterio ¿Eh? dogmático. Tampoco debe decir Dios. Debe decir patria y libertad. Me van a excusar. ¿Por qué la gente que no cree en Dios? Hay gente que son ateos que no creen en Dios. Entonces cuando vale. tú le estás imponiendo pero lo a ellos, todos ellos reconocen es que existe reconoce Dios. Patrio, pero Hay gente que no lo cree. Sí. Hay gente que no lo cree y hay que respetarle eso, pero entonces no se lo imponga en un símbolo patrio que también es de él. Entonces, a eso que yo me refiero. Tú vas a transformar pero, todo el origen y la historia no, de la República. No, no. Lo que hay que hacer es adaptarse a los nuevos tiempos. Ustedes, los que lo están enfrentando, es son ley, los que deben adaptarse ejemplo, a la sociedad yo, que lo vio nacer. Pero espérate, yo te voy a decir algo. Y usted cambia producto de su preparación y de su comprensión <risa> de la vida. <risa> de que tener no más de minutos, su... porque esto no me va a dejar. Te lo digo. ¿Eh? Y de la filosofía de vida que tú adoptes <risa> sin que nadie me sujete a un principio contrario. <risa> Ya, ahora, la bandera ahí, no me tú lo me no, Tú me estás sujetando. Ahora estás desconociendo la Constitución. Claro, tú oh, la estás déjalo desconociendo. Déjalo que le eso sí. ustedes. Sí. Mira. Ah, ya, porque no le estoy dando la libertad. ¿Por qué es yo tanto. digo esto? Porque... La, miren, no recupere si lo vean. dos que le dije. Ese ni siquiera era el tema. Oigan esto, muchachos. Ese no, ni, claro. ni siquiera era el tema. Yo hice un preámbulo para que vean el nivel de discusión. Por ejemplo, la ley que prohíbe promover a los Trujillo en la República Dominicana eso, eso está obsoleto, puede, eso hay que quitarlo se puede analizar ¿Sabe por qué? Porque ya hay, hay otro contexto Fue en ese momento cuando Tratando de que no volvieran los Trujillo al poder la, eh, eh, ¿Verdad? Se promulgó esa ley fija Para evitar que volvieran Pero ahora algo, en un momento, Esa ley por una circunstancia De la vida, de la vida nacional sí, que pero, no es lo pero, mismo... pero lo que te digo Es que ya la, esa sociedad de ahora No es la de antes ¿Entiendes? Entonces tú tienes eso. que ir ad, ad, ad, Adecuando a la nueva sociedad. ¿Por qué yo digo esto? Digo que la ley, de, eh, por ejemplo, que prohíbe eh, promover a los Trujillos, sí, regálame por lo menos 80, un minuto, Israel, porque, porque tú no me has dejado hablar. Eh, la, esa ley está obsoleta. eso sea, Hay que quitarlo. Porque quien Además de que, de que eso viola el principio, eh, principios constitucionales de opinar. Yo puedo defender aquí a los Trujillos y nadie me lo puede prohibir porque la Constitución... La ley, mientras esté vigente, no, te no, puede, no, no, no, te no, puede no, atacar. No, no, no. La ley, la, la, la Constitución me lo permite. Eso está obsoleto ya. Con Eso está obsoleto de y debería a de en un tiempo. ¿Por qué yo digo esto? Porque, caramba, se me perdió aquí. Dile a Leticia Jorge Mera Ajá. publicó en su cuenta de Twitter una fotografía donde ella indica que ella apoya a los LGTB. Y Óyeme, se, y, y eso, peor, ha desatado, tiene encerrada eso ha desatado... La bandera nacional porque ella en un... Entre dos pueblos, banderas eh, in, in, insuficientes. Eh, en un pueblo como este, como la República Dominicana, que vive anclada su, en su pasado, en el oscurantismo, no soporta ese, esa apertura a la libertad que ella mostró ahí. Y se la han querido comer viva. Mira, está promoviendo desde el gobierno eh, eh, una distorsión de la realidad. ¿Qué importa? Ese es el derecho que ella tiene a expresarse, a apoyar a un grupo de gente que no piensa como yo. Pero yo no puedo estar en desacuerdo con ellos. Haga con, haga con su vida lo que usted quiera. Ese es su problema. Lo que, tú no puedes es, lo que tú no puedes es imponérmelo a mí. Pero yo, por ejemplo, no tengo ningún tipo de problema con esa parte. Yo tengo amigos que son homosexuales y tengo amigas que son lesbianas. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema? ¿Está prohibido eh, eh, eh, en nuestras leyes? No. Pero se la han querido comenzar. ¿Sabe por qué? Porque esta sociedad tiene que comenzar a verse de manera diferente. Tiene que comenzar a adecuarse a los nuevos tiempos. No podemos vivir anclado en ¿Esa el pasado. Leticia, ¿qué Esa es Dilia Leticia. Esa es ella. Sí, sí. Ah, pues Ha mejorado mucho. ¿sí no, podemos, no podemos vivir anclado en el pasado. Ya y manera, nosotros verdad. tenemos que tener, esta sociedad es una sociedad ya abierta, Conforme la abierta, donde incluso ustedes entran a las series de Netflix y a cualquier tipo de series modernas y ya hay mucha apertura. Ya se ven las relaciones, por ejemplo, entre personas del mismo sexo. ¿Yo estoy de acuerdo con eso? No, porque yo no promuevo eso, pero tengo que respetarlo. Tengo que respetarlo porque son seres humanos que tienen derecho a pensar como ellos piensan. Son dominicanos. tienen Y el mismo son derecho dominicanos también. que tienen el mismo derecho. Y por tanto, si ellos promueven esa comunidad LGTB, bien por ello, yo no la promuevo, pero no los puedo atacar. Y si se quiere, eh, hasta cierto punto uno los apoya como seres humanos porque tienen derechos. Son dominicanos, son seres humanos. Y lamentablemente, yo creo que si nosotros eh, vamos a, a, a cambiar y queremos cambiar como sociedad o tenemos que comenzar a abrirnos. Dejémonos de, de eh, porque estamos viendo todavía los tiempos de antes de que cuando dijeron que la tierra era redonda, eh, ¡mátenlo! que la tierra cuadraba y al fin y al cabo se demostró. Que no era cuadrada la tierra. Eso no es verdad. ¿Eh? No, no es verdad. No, tú, sabes, tú sabes que hay uno, uno Tú sabes que no, hay... Oye, tú sabes que hay unos tipos que alegan que la tierra es cuadrada en realidad. Se y hay un, un movimiento. Tú puedes entrar en, en internet, sí. en Facebook, eh, no en YouTube. Hay muchísimos videos... De tipos que tratan de probar científicamente. Bueno, pero ojalá lo muestre. Eh, por último, Israel, ya cuando termino, luego de que me analizaran el tema, los compañeros aquí. No, el compañero Francis. Yo callé. Mira, antes se antre, pensaba. Ante la cruda realidad, yo Antes cayé. se pensaba que la Tierra era el centro del universo ah, tal, y que incluso luego es. se fue más allá de que la Tierra giraba alrededor de, de que el Sol giraba. giraba alrededor de la Tierra. Así es resulta ser que la tierra no es el centro del universo y resulta ser que no es el sol que gira alrededor de la tierra, el, sino que es la tierra que, que a través de la elíptica gira alrededor del sol Bien. para que ustedes vean no Galileo, a Galileo lo obligaron a decir que estaba equivocado sí. y cuando se paró que iba saliendo, dijo y todavía sí. se mueve a Galileo Galilei le dijeron tiene que decir que no, que lo que tú dijiste es mentira y lo obligaron a retractarse y, y él lo hizo para poder terminar su tesis Ay, Yo, me voy a retractar para poder terminar la tesis, entonces con esto Quiero decir que tenemos que ser una sociedad más abierta, más abierta. Yo propongo verdad, que a cada quien se le, se le den sus derechos, eh, se les respete sus derechos. Yo de mi punto de vista creo que eso no va a pasar porque esto es un, esto es un país eminentemente católico que fue una religión impuesta por los españoles. verdad. Eh, no debería estar la Biblia en la, en la bandera nacional, no debería estar la cruz en la bandera nacional, no debería decir Dios. Respetando, yo creo en Dios, pero respetando a aquellas personas que no creen en Dios Pero que son dominicanos y que tienen derecho a enarbolar esa bandera ¿Verdad? Tienen derecho a enarbolar esa bandera y el escudo nacional Y también respetando los derechos que tiene la comunidad LGTB Porque son dominicanos como usted y como yo Gracias, Yerjan Lantigo. Una pregunta, ¿ustedes estarían dispuestos a soportar el hecho de que alguien decida poner ya una religión que adore al diablo? Claro porque si, si hay gente que cree en Dios, claro, tiene, se supone que tiene que haber un diablo. Obligatoriamente. Satanás, ¿no? el que es el diablo. Obligatoriamente. O sea, eh, si tú crees en fair. Dios, debe creer en el diablo. Se supone. Sí. Entonces, tiene que haber gente de lado y lado, entiendo yo. Así como hay corruptos y hay gente honesta, hay PLDistas, sí. vamos de la Fuerza del Pueblo. Vamos a, vamos a los WhatsApp. Sí. Vamos a los WhatsApp. Bien, vamos Espérame. a ver. Hay de una campo, camada que es, parece ser que está pidiendo eh,